la media hora previa, tiene la palabra el señor diputado Fitcher Alcantero. Gracias señora Presidenta. Hace unos días recorrimos el barrio de la Unión. Recorríamos y conversábamos, por ejemplo, con los comerciantes de la Unión. Trabajadores que todos los días se levantan a abrir sus negocios y a trabajar por su familia. Y nos contaban algunos de los problemas que, que tienen. El problema de la inseguridad, que no es nada nuevo ni exclusivo de la zona. Y temas específicos que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se ha dado en llamar de un tiempo hasta parte el solo bus. Un carril exclusivo para los ómnibus en la avenida 8 de Octubre, donde no se puede estacionar, pero tampoco se puede parar transitoriamente. Es decir, que quienes tienen sus comercios allí y deben descargar, ya sea directamente o a través de proveedores su mercadería, no pueden hacerlo en este tan largo y extenso tan extenso horario de 7 a 22 horas. Y hay ejemplos, el de los verduleros, que tienen la posibilidad de ir al mercado modelo a partir de las 5 de la mañana. Entonces, tienen que estar a las 5 de la mañana en el mercado Cargar la mercadería y llegar antes de las 7 a descargar en sus comercios porque si no, son pasibles de multas. Y esas decisiones que quizás son tomadas atrás de un escritorio sin ver la realidad donde corresponde, en la calle, conversando con quienes la tienen que practicar, perjudican a quienes trabajan y dan trabajo. Esas soluciones que de los despachos pueden ser muy buenas, pero que vemos que en la realidad no funcionan. Y como paradigma Montevideo tiene de esto, ese famoso corredor garzón que ha demostrado lo lejano que se está de la realidad cuando se diseñan a veces determinadas políticas. No podemos obligar a quienes trabajan, a quienes están en regla, a quienes dan trabajo a violar las disposiciones, disposiciones que tomadas atrás de un escritorio hacen que no se pueda cargar y descargar la mercadería. En el comercio y ni que hablar de los propios clientes que no pueden estacionar, no pueden eh, estar cerca de los comercios, sino que tienen que dejar sus vehículos a algunas cuadras de la principal avenida, a merced a la inseguridad de la delincuencia. Es por esto que creo que debemos, y sobre todo un 8 de octubre, tratar de llamar la atención a estas cosas y que se solucionen. Pido, señora presidenta, que estas palabras pasen a la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Junta Departamental de Montevideo, a la Asociación de Comerciantes de la Unión, a la Cámara de Comercio, a la Dirección General Impositiva, Ministerio de Economía y Finanzas, a los Centros Comunales 11 y 6, a los municipios de IE, al PITCNT, a los medios de comunicación y a la Comisión de Fomento de la Unión. Muchas gracias.